SQL fácil-fácil. Formas de utilizar SQL. La arquitectura de comunicaciones cliente-servidor, en su definición más básica, es masivamente utilizada y por eso casi ni se hace mención ya a ella. Es una división del trabajo aplicada al software. El servidor cumple con las tareas básicas y ofrece sus servicios al cliente. El cliente acude al servidor para recabar recursos y los transforma en un producto final o simplemente para guardarlos para otra ocasión. La analogía de la pescadería nos vale. Nosotros, clientes, acudimos al servidor, a la pescadería, a por pescado. La pescadería se encarga de escoger el pescado, almacenarlo debidamente refrigerado y ofrecerlo a la venta. Nosotros nos encargamos de preparar el plato final que nos vamos a comer. ¿El pescadero no hace otra cosa? Ya hace bastante, se encarga de la infraestructura necesaria para ofrecer pescado en condiciones. Pero ofrece servicios adicionales, puede limpiar el pescado por nosotros. Básicamente el cliente-servidor es lo mismo. El servidor mantiene la infraestructura y la materia prima y el cliente solicita sus servicios, pudiendo transformar esa materia prima a su gusto. Servidores los hay de muchos tipos, constantemente estamos interactuando con alguno. Servidores de autenticación, servidores de páginas web, servidores de búsquedas, servidores de datos. No es necesaria una red informática. Nuestro ordenador tiene muchos servidores y clientes que se comunican entre ellos. Tanto cliente como servidor son programas de ordenador, cada uno con sus funciones. A nosotros nos interesa un servidor de base de datos y un cliente que nos permita trabajar con el primero. Y ambos programas los vamos a instalar en nuestro ordenador. Vamos a ello. Como servidor utilizaremos MariaDB. Tiene una relación estrecha con MySQL. De hecho, es la rama de software libre de MySQL desde que este último fue adquirido por Oracle Corporation. Con algunas excepciones, todo lo hecho en MySQL funciona en MariaDB. MySQL sigue pudiéndose obtener de forma gratuita, concretamente la edición Community. Llegados a la página de descargas de MariaDB, poco más hay que hacer que pinchar en el botón y seguir las instrucciones. ¿Necesitas ayuda? Busca MariaDB Instalar. Con el servidor MariaDB en marcha, acceder y trabajar con él se puede hacer de varias maneras. En primer lugar, puedes consultar sus bases de datos en el propio servidor o con una aplicación cualquiera que gestione sus datos. A poco que busques por Internet verás que hay una amplia oferta de programas de este tipo, unos específicos para un gestor concreto, otros que permiten conectarse a servidores de diferentes marcas, unos que hacen más y otros que hacen menos cosas. Nos vamos a decantar por Heidi SQL. Es gratuito, ligero y bastante fácil de utilizar. Además, ya viene en la instalación de MariaDB. Instala servidor y cliente y ya hablamos después.